Ayer detallamos aquí una primicia, en cierto modo, con Roberto Neri. Decíamos que es posible que ya la gira del pueblo de Romeo Santos sea esta semana. Escuche bien: sea esta semana. Tengo datos de que es posible que en horas se anuncie la primera ciudad. Ahora, yo no puedo decir la ciudad, yo lo que sí tengo es la región. Y la región que corresponde esta semana es el sur. Ese es el dato que me han dado. La región que toca esta semana es el sur, donde Romeo Santos se presentará. Él colgó en su cuenta personal de Instagram un video donde explicaba que tenía una dificultad con una pierna y todo eso, que vamos a ver ahora, aclarando porque es muy posible que en esta semana empiece la Gira del Pueblo y que empiece en el sur. No sé la ciudad. Lo que sí sé es la región. Así vamos a ver el video de Romeo Santos. Donde él explicaba que a pesar de su pierna Él va a seguir. A continuar con la gira del pueblo. Vamos a ver si los muchachos. ¿Tienen el video? Eh, flaco. Me dicen. De, de, de Romeo. Uh, ok. Sí. Okay, ok. Los muchachos me dicen todavía. Ok, no tienen el video. Bueno, en el video, eh, Romeo Santos detalla, que tiene una parece una complicación en su pierna. Eh, dice como que quería ser Michael Jordan o algo así. Se pues está jugando basketball, usted sabe que siempre uno jugando, jugando basketball siempre hay perrería y todo eso. Por cierto, anoche ganaron los Lakers. Eh, un saludo a mi amigo y hermano Junior Matrillé. que LeBron James tiene tres triple doble consecutivos. Y parece que se lesionó la pierna eh, el artista Romeo Santos en, esa, en, ese, en ese juego, en esa trifulca que tuvo en ese, en ese momento. Bueno, parece que el video los muchachos no lo pudieron conseguir, pero vamos con la siguiente información. Y la siguiente información es sobre la insuperable. Hay personas que sienten que la pregunta que le hizo Carolina Aquino a la insuperable era más de esos fanáticos... Y hay muchos fanáticos que entienden que Tóxico no le suma al insuperable, que Tóxico no lo ayuda. Pero el que conoce la historia de, de Tóxico, que todo el mundo sabe que Tóxico era primero el artista, que muchos, cuando los muchachos en los tiempos de, de Tóxico criticaban a Tóxico porque Tóxico quería ayudar al insuperable. Y ese tiempo, cuando el insuperable no tenía ese nombre, la gente decía. Lo hacía por visado, le, daba, le dedicaba una canción, lo criticaba muchísimo en el género, a Tóxico. Pero no se imaginaba que el tipo tenía una visión sumamente amplia y grande. Y esa visión fue la Insuperable, que hoy en día es una de las artistas más, más exitosas de la República Dominicana. En ese, en ese video, eh, la, la Insuperable dice que a, gracias a Tóxico ha sabido mantener... Eh, ...los pies sobre la tierra... ...porque como Tóxico fue un artista exitoso... ...en su momento... ...y llevó fue gira y todo eso... ...ella vio eso y estuvo ahí... ...y aprendió muchísimo con un Tóxico... ...y Tóxico es un tipo que es un estratega... ...le ha ayudado muchísimo... ...y es quien le ha sumado muchísimo a la carrera de insuperable, ...eso no puede cuestionarlo nadie... ...lo que pasa es que las personas a veces se fijan... ...cuando ya el producto está hecho... ...no con el dedo del producto esté este hecho... ...sino el proceso que lleva ese producto... ...para que pueda ser exitoso... ...y en ese producto... Tóxico tiene, creo para mí, un 50% de, de su trabajo. Y por eso hoy la insuperable está en ese nivel, porque ha sabido... Llevar un equipo de trabajo junto con su esposo que ha logrado que ella esté en el gusto popular. Bueno, estas son las informaciones más importantes en nuestro portal telenor.com.de. Recordarles, seguirlo a través de nuestro Instagram, nuestro Twitter y a, y a través de nuestro Facebook. Recordarles a las personas que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campanita para que puedan ver todas estas informaciones importantes. Así que, seguimos más con el toque del mediodía. Muy